Hola, soy Alejandra Marín, directora creativa de marketing de resultados, especialista en gerencia de mercadeo, donde diseño y creo herramientas digitales para la venta y posicionamiento de las empresas. Los invito a esta tercera charla artesano digital y bienvenidos.